Y buena gente amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de Doom Slayer 300 Trillones En el video de hoy vamos a ver cuánto pesa una vaca y yo... ¿qué? ¿Quién es? ¿Quién anda allá arriba? What the fuck? ¿Qué está haciendo? ¿Quién le da derecho? ¡Loco! ¿Qué estás ya de de madre? ¿Pero qué es este lugar? Estaba, iba a grabar cuánto pesa una vaca y ahora estoy ahí, atrapado en un lugar random aunque seas, ¿no? ¿Pero qué es este lugar? ¡Por Dios! Tengo mucho miedo, da que me de aquí. ¿What? Bueno, pues a subir, supongo, no hay nada. ¿De verdad vale la pena esto? ¿XD? Dos mil años más tarde. No, amigo, pues yo llevo 20 horas y... ¿En serio? ¿Tantos horas para esto? No, mami. No, amigo, yo me regreso, no no me conviene hacer... No, amigo. Ah, bueno, está bugueado el fútbol. Oye, Mayús. Y bueno, gente, como ya vieron por los clips, regresamos a aquí en Garrismo. Obviamente es Garrismo, pero bueno. Esta vez sí pude conseguir la skin del Dumesley, déjenme verlo. No, ni tú, ni tú luces. No, tú Ay, qué. ¿Qué te hacían ¿Nada? Pero bueno, ya conseguí la skin del Dumes. Slayer, eso es lo que les quiero decir. Ahí se ve muy bien, la verdad. Pero bueno, en este mapa no vamos a poder hacer la gran cosa, así que yo creo que hay que irnos a otro mapa, ¿no? Por eso no lo hagan caso a esto. Muy bien, gente adivinen dónde estamos, estamos en un laberinto bien épico espérense bien rápido no, sí y listo, esta skin del Doom Slayer bien épica que vamos a hacer en este video y bueno como primer Cosa les enseñar todos los next bots que he conseguido para este vídeo. Y sabes lo que voy a hacer: Expandir a Granny. Hola Granny, da miedo. Una mejor arma, la que sea, la que sea. Ahí está. Ah. A ver, vamos a ver qué tan rápido vamos a matar una gran. Ah, pero bueno, eso, ese no es el exbot que da miedo. Vamos a ponernos el parkour. El que da miedo es este. La tengo atrás, la tengo atrás. No. no. Espera ni, espera, espera, espera, espera, espera. No, no, no, no, no, vámonos a la torre, vamos a la torre, vamos a la torre. Es que me trauma, me trauma. Me... me acabo de matar, me acabo de matar, me acabo de matar. Tengo miedo, tengo miedo. Tenemos como 15 segundos para crear algo que sirva. Algo que, algo que resista. Ahí está. Creo que con eso funcionará. ¡Ahí viene! Espero que sobreviva. Está aquí, ahí está, gracias. <risa> está ahí, verdad? Ay. No, no, no, no, no, Ay, no, no, no, no, no, no, ¡No puedes dormir! ¡No puedes dormir! Tenemos que regresar a la torre. ¡No te muerde por vida, hijos. Empezamos fuerte, okay. eh. Dime, la vamos a sacar para la miniatura. No, espérate. Déjame sacarlo. Yo quiero sacarle para la miniatura. La voy a torcer un poco. Sí. Vamos a desactivarla ya de esta cosa un poco. Nomás para sacarle miniatura. Ahí está. ¿Dónde está. Lo bueno es que no te mata. No, mejor la quito. Y... No, es que tengo que hacer la miniatura. Listo. Ahora sí. Soy un profesional. Vamos subir? ¿Cuál está la rampa para subir? por aquí este lado no no, no, granny, granny Granny no, mejor lo quito mejor vamos a poner a alguien más fácil a banga. y por favor estoy en nada el no, mundo oh oh oh uh, oh a, no a ver quiero ver cuánto tiempo vamos de oh Vamos bien, vamos bien de video. Vamos bien. Es que está peligroso. Ok. Ok. Vamos a poner un, un buen sillón aquí para, para tratar de detener a los... ¿En serio? ¿En serio me acabo de matar con... Con unos props? Oh, Estos son muy nilagros los sillones. Tal vez quítalo menos. Ahí vienen los obongas. ¿Qué? ¿Qué? No les afecta en lo absoluto. Uh, los vencí, los vencí bien pro. No, nunca. <ríe> Me voy a traumar En el lugar del terror Donde de verdad da miedo Aquí es donde de verdad Da miedo las cosas No, no, no No, no, no, no, no, no. Bueno, pues ya para terminar el video Que va a quedar un poquito más corto que lo anterior Voy a poner un maldito ejército de granís, Y lo voy a matar ¿No sabes qué? Voy a hacer algo más divertido con eso porque si no se me apetece. Oh, pues ya vale uno dos tres ¿qué es eso Esperen, me mató, Esperen. Oh. No. No, no, no, no. Me mató, Speed. Bueno, pues vamos Vámonos acá A poner todo lo que podamos Ok, chicos, voy a hacer un poco de drama. Ahí está La mejor defensa que se me, que se me ocurrió También porque no podemos... La parte de abajo ya tenemos de. Ya según nos puede matar ningún Xbox y según, para dejarlo despedirme el aire. Viene, viene, viene, viene. Por favor, necesito que sobreviva mis defensas. ¡Uy! ¿Qué? ¿Las atraviesan! ¡Oh, no! ¡Uy! Rápido. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Espérate, espérate! las dobles hasta luego ah bueno pues si les gustó el video que okay, acabamos de hacer bien random den like suscríbanse déjame épica, bien épica una no, outro ponemos un puentezote agarramos Boom ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el puente? Bueno, agarramos otro. Aquí. No, espérate. Que lo quiero suspendiendo ¿no? Ponemos, buscamos cámara, cámara rastreadora, y sin nada más que decir, nos vemos.